Yo creía que la vida era imperfecta, plana, vacía, sin sentido. Creía que el sol no podía acunar en el mundo aquel que quiere desplegarse y respirar. Yo creía todo eso. Yo no creía en la vida, hasta que descubrí SEGA Master System, SEGA Master System, la vida en primera persona, hijo de puta.